Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo con otro vídeo épico más y en esta ocasión tenemos de invitado a Geraru Taru. ¿Qué tal Geraru? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas. Con muchas ganas de vencer ya de una vez por todas a Thrawn. Pero ¿por qué tanto rencor? ¿Por qué tanto odio? Yo os invito para que vengáis aquí a dar buen rollo de oportunidad no y, y todos no venís aquí con, con maldad. Hombre, Mal. <risa> claro, si <sí. risa> luego les dice que son unos, unos matados, ¿no? No, no, esta vez, esta vez se termina el reino, se termina el reino de terror de Thrawn. Venga, va, va, vamos a ver. Anxio, bueno. Anxio enfrentarme a ti. Eh, Geraru, entiendo que conoces las reglas, ¿no? Eh, sí, sí, algún vídeo he visto, algún vídeo he visto. Estoy... Tengo un poco de miedo por lo que puede salir, pero, pero sí, sí, las reglas me las conozco. Y Yo sal... no me las conozco, cuéntalas. Et, ah. Vaya, hombre, luego dice que vaya. el resto son unos matados. <risa> bueno, a ver, eh, las reglas son fáciles. Eh, metemos una sinopsis de una película en una IA y la IA te genera un póster de una película y tenéis que adivinarla. Esto va por turno, si uno no acierta, hay rebote. ¿Y quien acierte más gana? No hay más. Así que vamos con la primera y, como siempre, empieza el invitado. Geraru, ¿preparado? Preparado, vamos. Eh, ¡Wow! ¡Es una película! Es una película, ¿no? Bueno, eh, está relacionado con una película, evidentemente, pero vamos a poner... En esta ocasión eh, vamos a poner series también y algo relacionado con videojuegos, ¿vale? Pero, espera, espera, espera, que Gali Matías es este. Son ver, videojuegos, series. A ver, a ver, a ver. Claro, a ver. claro, es que lo primero que me viene es un videojuego, pero claro, no puede ser. <risa> pues no, si son pero... películas, son películas. Mm... Películas que. ¿Alguna película? que te... ¿Hay algo que te recuerda a una película esto? ¿O el tema de una película? <risa> Es que, claro, lo primero en lo que pienso es un chocobo, vamos. O sea, no puede. No, pero, claro, una película de un chocobo. Mmm. Es que a pone... Choro, Choroboro, bueno. choroboro Poco, no un Poco los títulos lo Es ¿vale? copyright, ya sabes. ¿En qué suelen salir los chocobos? Yo no digo nada. Claro, tiene que ser Final Fantasy, pero. Pero, claro, eh. si son películas de Final Fantasy. Nada, es Final Fantasy. A lo mejor esta no era la, la adecuada, ¿no? Pero. Espera, vale, vale. espera. La fuerza interior. ¡Claro! Es que eh, eh, la o sea, única la película... Aquí Ross es la fuerza interior! Es la fuerza interior, claro, la la fuerza fuerza interior. interior no sale en chocobos, pero es que... <risa> ¡No salen chocobos! La, la IA era imposible que me generara wow. algo identificable. O sea, automáticamente Final Fantasy es chocobo, ya no hay nada sí, más. Ya, ya está, está, ya está. ¡Qué fuerte! ¿Lo has acertado o no? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, está, está. ¿era esta o era la de Advent Children? Y, y no, o sea, claro. Bueno, vale, vale, será Venga, no, no, ya ha visto el tema... ¡Vaya! <risa> mm. <risa> Va, vaya, ¿qué puede ser esto? ¿Pero qué es esto? A ver, es Pero... un señor que mide 47 metros de alto De los cuales 45 metros son piernas Son eh, arrugas de, de bombacho Con arrugas, así Supongo que está desnudo No, no a ver, venga, es Dragon Ball Dragon Ball. <risa> Pero jugando a la, a la NBA, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es Le han, han puesto del potro, la máquina de tortura del medievo esta que te estiraban Tío, Y además es la, la Evolution, que es malísima Sí, sí, sí <risa> Ojo, que la sinopsis wow. que ves en pantalla es la de la película. A young warrior must protect the land... Le <risa> añadí el Goku, porque lo que salía era cualquier otra cosa. Pero increíble, bueno. increíble. La cara no quiero ni... Bueno, No, nada. No sé no, la cara, la cara, las no. caras de las I.A.s. Sí. Que sabes que... Geraru, siguiente. Vale, vale, vamos. ¡Oh! Bueno, vale, vale. Supongo ah. que sí, es fácil. No, hay, no sé por qué hay dos, pero... Pero bueno, será One Punch Man, ¿no? Eh, sí, One Punch One Punch One Punch Man, sí, sí sí No, no vale. sé, porque salen dos O sea, hay dos Saitamas eh, ahora... Bastante que no ha generado 17 ¿sabes? De, Demasiado que la IA ha hecho algo parecido eh Sí, sí, sí Ha, ha respetado muy bien la calva Me, me gusta, sí, porque sí. o sea la calva perfectísima Pero Pues <risa> si bien, pone pelo lo mismo no se acierta Bueno, sí, sí. será un Venga, dale Te toca Oh, ¡Oh! Joder. Espérate que no me sale el nombre ahora. Está para los viejunos. Este, eh. es, el, este es el famoso, el... Joder. ¿Qué es? Ber ber berserk, Berserker. Berserk. ¿Cómo se dice? Berserk. ¿Crees que es Berserk? ¿No? Pues ya me has dicho que no. Bueno, pues nada, Yo, venga. Corre, junto el tiempo, para él. corre el tiempo. Corre el tiempo. Basta, basta, venga, dale. Ya ha fallado. Eh, le, falta, era... le falta una seña de identidad, creo, en el pecho. Sí. Supongo que es el puño de la estrella del norte. Exactamente. Pero claro, le, falta, le faltan los balazos, ¿no? Chicos, ¿el puño de estrella del norte, Dani? Yo qué sé, pero uh, esos es son uh, para los que tenéis 40 años, yo qué sé. Uh, no, esta es que esta, esta tiene sus años, ¿eh? O sea, <risa> Un No quedan, sí, sí, sí. Si pues, sí, de esta tenemos hasta vídeo, Dani, yo pensaba que esta... Bueno... Uh. No. Eh... Oh, oh, espera, espera, espera, que me he quedado por detrás. Espera, espera, espera, vamos. Sí, sí, te has quedado por detrás. ¡Geraru! Ahora me voy a tocar a mí. Vale. Uf, guau, wow, vale, vale. Estas ya me van sé difíciles. cuál es. Esta es muy fácil. Uh, vale. A ver... Mmm. Hay un niño y un adulto, pero lo que me está rayando son lo de las piernas. A ver, niños y adultos... Antes viste el One No despistas, Pini. No, des pistas. no pero o sea, creo... Mm. Identifica todos los elementos, si puedes. Sí, sí, sí. El, el rollo robótico... Tiraría, yo creo, a Full Metal Alchemist. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero o sea, claro, te a lo mejor las piernas, la... postizas. Sí, las piernas, por eso. Pero claro, es que no son las piernas, es el... Bueno, sería el brazo también, pero... Yo voy a decir Full Metal, pero a lo mejor se está flipando y... y... Ba bastante que le ha puesto algo. Pues, pues sí, a Full Metal. Claro, pero. Eh, no... Sí, vale. Supongo el niño. Bueno, no sé. Son los dos hermanos. Más... Sí, sí, sí, eso sí, es bastante claro. El robot de arriba no sé qué es, pero. También me costó mucho que generara algo que pudiera adivinarse. Bueno, Dani. Hoy es de anime, por lo que veo, vale. Mola, voy mola a dar un mola. baño hoy. A ver. Venga. Dios mío. Dios mío, ¿qué le pasa al de arriba a la derecha? Yo le de... pasan a todos. <risa> Dios de... mío. <risa> de a... Dead Light, ¿quién será? Mm. Pero bueno, venga. Eh, evidentemente es Dead Note. No, es este. eh, que no sé quién es el tercero. Supongo que es Near, ¿no? Eh, bueno, sí supongo que saber. el segundo. El segundo L, a lo mejor. Es que no lo sé, tío. No nada, sé por qué hay nada. Tres. En la sinopsis, ah, no, no he puesto absolutamente nada de cuántos son ni nada. Lo que le ha dado la gana generar. Esta creo que también era, no sé si era mala o no, la de, la de Death Note, ¿eh? Pero puede que no tan mala como la de, la de Bola de Drag. uh ¿La de Netflix? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ojo, no sé, que no parece, sé. parece de Benny Hill a veces. Bueno, Geraru. Venga, va. Mm, ¡Mierda! ¡Sé cuál es! ¡Sé cuál es! ¡Se está ahí! O sea, está el, está el profesor, que es lo que te da la, la pista... Uh, pero cómo se llamaba? Sí. Um, assassination Classroom o, era, o algo así, era. <risa> era así, ¿no? Sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Es que oh, no lo sí, he visto. Sí. No, no he visto toda, no he terminado esta, ¿No He visto no, algún, has terminado? Algún... no. no. Deberías, La, ¿La recomiendas? ¿Es sí, es buena sí, toda? Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, vale, sí, pues. sí, sí. Tengo que verla, tengo que verla. Bueno, Dani. A ver. Hostia, joder. Esta es viejuna también, esta... ahora le han cambiado el nombre, pero esta es los caballeros es... del zodiaco. Sí. Ahora tiene otro nombre, ahora le han puesto un nombre en japonés que no sé pronunciar. Shiseya, sí sí, caballeros... sí. Ah. sí, sí. ¿Por me qué le han me... cambiado el nombre? El nombre original. Es el... Ah, sí, eh. supongo que es originalmente. Sí. Eh, Geraru, esto está yendo rápido, lo he puesto muy fácil, ¿eh? Sí, hoy, sí, sí. Sí, hoy sí. es fácil, ¿eh? Hoy no ha generado... A lo mejor el tema anime lo tiene bien pillado. Este vale, cuál puede es. ser varias series, ¿eh? ¡Ojito! Sí, a ver, te, te diría, no es, creo que no es Capitán subasa o sea, no es, no es Oliver y Benji Más que nada porque está el rojo y el rojo es el que me da la pista pues, Ahora para que lo sea, pero el problema es que no me acuerdo cómo se llamaba la otra, tío ah, Esta me la voy a fallar porque no me acuerdo el nombre Sé cuál es, ¿eh? Sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre Déjame que piense un poquito, pero no pues.. tienes que decir algo. El tiempo pasa, si no rebote. Era algo blue, creo, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Paso, paso, te la doy, te la doy. No él la de blue. ¿Vale. Yo conociendo a Pini, me imagino que esto es Oliver y Benji. Ah, que lo sea. Ahora lo. Sea! ¡No! ¡Cómo oh, sí eh? que lo es! ¡No! He, he intentado. He intentado ir más allá de la, de la guía He intentado ir más allá y pues no, no Por eso, hostia. por eso he dicho al principio que puede ser más de una No. Bueno, ya, pero, pero... Es que también... Anime es que no puede ser otra La también cosa es puede... que no se parece ninguno a nadie, no, no hay uno con no. la gorra, no, no son ellos realmente pero... Entonces pensaba que el pelirrojo era otra, tío ah. Puede ser una de tantas series de voleibol también, que llevan uniformes sí. parecidos Ah... Hostia, Esta porque... es... Ha sido a lo fácil, vale, vale. Pensaba que irías a más a rebuscar aquí, vale. Sí, vale. sí, esto era un poco tirarse un poquito a la piscina. Bueno, eh, entiendo que le toca a aún. Sí. Y puedes empatar, Saraun. ¿Empatar? ¿No he empatado ahora? No. ¿Oh? Vale, vale. Hostia, esta es la... Esta, esta la hemos visto un viernes por la noche. No sé cómo se llama en japonés, esta es el sushi asesino. Eh, sí, Death sushi. De sushi. sushi. Momento. ¿Por qué no he visto esta yo? ¿Por qué no, no he visto, visto esta yo? Es muy, es muy mala. Es muy la mala. voy a ver esta noche. La voy a ver esta noche. <risa> es muy mala. Es buenísima, seguro. Seguro. No, no, muy pero mala. bueno, te ríes un muy poco. Mala. Pero póntela si quieres eso. O sea, un, un investigador inyecta una sustancia al sushi que lo vuelve en un, en un sushi asesino. Sí, sí, sí. Ahora, ahora te la paso si quieres. La tengo por ahí. Increíble. Bueno, ahora le toca a... Geraru, ¿no? Ver, ¡Vamos empatados! Eh, sí, logrado, ahora mismo vaya empatados. He logrado enmendar mi error. Y a, ahora vienen las dos más difíciles. Venga. Que son con las que terminamos y si no una de desempate. Vale, ahora vienen las difíciles. Hostia. Buah. Fua, es que esta puede ser cualquiera. Fua. A ver, las pistas. Todos llevan armas. Las letras están fumando porros, o sea, seguro que no tiene nada que ver, porque... no. Claro, depende ahora si es japonesa o coreana. Voy a suponer, como soy un guiabu, me la habéis puesto japonesa, <risa> supongo. Yo te diría, es que no sé si, si Battle Royale. Pero es que creo que hay más chicas que chicos en Battle Royale, aunque bueno, esto seguramente da igual. Voy a decir Battle Royale, voy a decir Battle Royale. Si no es Battle Royale yo lo tengo jodido, porque Menos mal, menos mal que no, me, no he hecho como capitán base ¿eh? menos mal que ahora he ido a lo, a lo bueno. Vale, vale, bien, bien. Bueno, pues Dani, esto es definitivo. Venga, va, me estoy jugando mi reinado en esta. He perdido. Eh... ¡Pum! No, no tengo duda de que acabo de perder mi reinado. No me lo puedo creer. Eh... ¿Quieres una pista? Sí, por favor. No quiero perder mi reinado. Se ha hecho un vídeo en el canal de esta película. Joder, que hemos hecho de tantas? ¿Puedo revisar el canal mientras hablamos? Eh, <risa> Como <viene> el canal. <risa> Uf. Venga, va. Voy a tirarme a lo loco. El juego del calamar. No. Ah, Guerrero Llevan uniformes del instituto, entiendo. Es que no, no. Ahora no caigo, ¿eh? A ver. Parecen todos chicos, pero, pero claro, es que podría ser que no lo fueran. A ver, poster. Tanto esta como la anterior, yo entendía que no la ibais a acertar. Lo raro es que habéis acertado la anterior. No, es que Battle Royale me, me, es un clásico, me gusta mucho. Pero es que no sé, debe de ser una parecida, pero ahora no caigo. Ahora no caigo. A no ser que sea una coreana, y coreanas no conozco tantas. Puede que sea una coreana. No pues, lo sé, la verdad. Eh, no, voy a decir... Voy a decir... Battle Royale 2, no sé si hay uno. No. No, eh, no sé, ¿queréis intentarlo? A ver... ¿Tú tienes, una, ¿Tú tienes idea, Thrawn, o...? ¿Japoneses...? Otra oportunidad si quieres, porque no tengo ni idea yo. ¿Japoneses en el instituto? Si es que son todas, si es que todas van al instituto. Ah, es... vale. No, no, le dejo a Thrawn. ¿Tú ya Puedes... sabes cuál? No, puede Decid nombres, no. si este, ya tu... este turno es compartido ya para, para ver si la sacáis o... Eh, es que ah. podría ser podría ser una que pero que es bastante más nueva, la que han sacado esta que se llama... Que van, van juntando los órganos de, de cada cuerpo. No, no, no sé cómo se llama el nombre. Que, que son de club, un instituto también. No, no, no voy a por ahí los tíos. El, ¿El club del suicidio? No. No, no, es, no están en el instituto, son estudiantes. Bueno, son jóvenes, adolescentes, la que dices tú, pero no. De estas de terror, la, de la maldición, Ringu, el, de eh, cruz, no. todas estas. Eh, eh, quizá no es de terror, eh, ni nada. A lo mejor es simplemente... Gran parte de porque esto es película también hay un manga se intentó hacer una serie creo que no llegó ni al quinto capítulo creo recordar no chavales en el instituto y empieza a morir gente ah ah hostia! no será no pero Dangan rompa no han hecho una una de, de en plan carne y hueso no, no. Mm -mm. bueno ah. le doy Sí. Vea. O sea. As the God's Will. ¿Este es el nombre real? En la vida lo hubiera acertado. ¿eh? Ni puta, ni puta idea, eh. No sabes que, ni, ni cuál es la película, ¿no? no Yo no, sé no. cuál es, pero no lo hubiera acertado en la vida. O sea, es, es un Battle Royale, pero en el cole, digamos. Mm, no. Oye, Por un los día... Por sí. No. Nah. ¿No has visto la del gato gigante aplastando gente? No, no, no. no, no. Bueno, hostia, pues... pues apúntate pues me... esa. Júntate esa ¿Tiene porque, pinta. porque es curiosa. Es curiosa. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí. Eh, si me gustó Battle Royale, seguramente esta también me gustará. Bueno, a ver, el resultado ha sido de 6 a 5 a favor de, uh, de, de Geraru. No, no, no puede ser. Vale, yo, yo entiendo que no. será un, la temática anime no está puesto, pero... Oh. Pero, oh. que, ha sido, yo creo que ha sido eso Si me hubieras puesto a mí temática de pelis de, Del canal random, de, de las que controláis vosotros Yo me muero, yo me muero o sea, Es lo que hay, es lo que hay De hecho, ¿ves? La del sushi asesino no me la conocía yo No, no tenía ni idea de que existía esta joya Por ah, Dios Ahora te la paso, pues nada ¿Ves, Pini? Tú traes los invitados tuyos Que son unos mataos y los masacro Traigo yo un invitado y gana, ¿eh? Yo traigo gente de calidad No, no, no, me, no, he, no he perdido yo. mi reinado, tío, no, no me hagáis aquí bueno, has perdido el reinado de, de películas anime, digamos. O sea en, en películas, en películas de verdad todavía tienes la corona. Para mí tienes la corona, tío. No, no, no. Películas, bueno, de, mira. películas pues de verdad, eh, digo, las, las que, yo que sé, como la del Shaolin este.. Soker bueno, joder, no, no, no pensaba que este día iba a llegar tan pronto, pensaba que iba a estar invicto 17 años, no, no me gusta. Lo siento, lo No siento. me gusta, creo que esta grabación se perderá misteriosamente. Sí, que sí, desaparecerá, quedará en privado <risas> el vídeo este. Y negaré que esto haya pasado. Pues, joder, Piri, pues nada. Bueno, será. voy a llorar a un rincón. Pues... No. Quien pierde despide el vídeo. Sí. Sí. Bueno, amigos, pues nada, eh, siento que hayáis visto este espectáculo lamentable por mi parte. Pero hay que felicitar al justo ganador, que por cierto, pasaos por su canal, porque hace unos vídeos muy chachis, ¿eh? Sobre, sobre unos videojuegos así, conocidillos. Que. alguno que otro los conoce, ¿no? Algún chocobo sale por ahí, creo. Algún chocobo no, no, que otro, no, no. algún bibi, algún, alguno con espada grande, pero poco más. Bueno, familia, pues nada, espero que nos hayáis pasado bien. Muchas gracias, Geraru, por, por habernos dedicado este ratito. Y pues nada, pasos por su canal, like, suscribirse y todas estas cosas. Chicos, un besazo muy fuerte. Hasta luego. Chao, chao.